Subtes y otras cosas. Están Helio eh, Rebot, gracias por eh, venir. Del eh, Pro, diputado de la Cava. Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica. Y Rafael eh, Gentili, diputado de Proyecto Sur, gracias eh, a los tres. ¿Cómo se soluciona el tema de subtes más allá de los paros? O si quieren, si ustedes le ven relación a los paros con el tema del subte, avante y, y expliquen. Bueno, estamos empezando a, a trabajar en eso. En realidad, me parece que se soluciona con, con tiempo, con inversiones, con uh -huh. paciencia, con diálogo. El paro me parece que tiene que ver exclusivamente con una negociación este, que no ha terminado del todo bien entre Metrovías y él o los sindicatos, porque hay una, una interna sindical sí. muy poderosa. Eh, creo que lo que nosotros podemos ofrecer el diálogo, tranquilidad, este, y, leer desapasionadamente... ¿y Cuando decís tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Y para qué? Mirá, creo que si Rollo y Metrovía estuvieron 20 años este, vaciando los ferrocarriles y, y el subte, igual que el, los otros grupos, uh -huh. este, reconstruir este, esos 20 años de, de vaciamiento que arrancaron con una promesa de privatización, igual inversiones que no podemos hacer desde el Estado porque no tenemos plata, como decían los 90. Nadie puso un peso, todos los grupos ganaron inmensas cantidades de dinero. Ellos dicen que tienen pérdidas, pero sus empresas son ricas. Es el clásico de empresarios pobre y uh -huh. empres eh, empresas ricas. Este, así que reconstruir eso implica luchar para volver al punto de partida en que estábamos hace 20 años y tratar de superar ese punto de partida, porque estamos por detrás de cualquier indicador. Para eso hace falta dinero, para eso hace falta mucho diálogo político con, con toda la fuerza y discutir menos y trabajar más. Los miro de Fernando Sánchez, eh, ¿vos pones el diálogo o el dinero? No, el dinero no, en el realidad dinero, el dinero bueno. lo ponen los contribuyentes, así que hay que mm. cuidarlo y hay que hacer una inversión inteligente. También estaba pensando en la pregunta que vos le hacías a Helio, ¿no? Yo creo que hay que poner todo eso, pero el tiempo también se traduce en cómo se viaja, es decir, en derechos de los ciudadanos que tomamos el subterráneo todos los días, Pues estamos hablando de subterráneo, podríamos hacerlo en otros servicios. Sí. Eh, hay que tener tiempo para solucionar las cosas, pero el tiempo no, no puede ser infinito. En ese sentido, tiempo mucho tiempo de la concesionaria Metrovías perdido eh, no. tiene recursos dilapidados, es lo que decía él efectivamente, gobierno nacional que no controló, ahora gobierno de la ciudad de Buenos Aires se lleva un año haciendo que va a tomar los, ferro, los subterráneos y no los toma, es decir, perdimos un año. Podríamos haber dialogado mucho más y buscado soluciones de largo plazo. Ahora estamos en una emergencia. Venimos de una emergencia nacional, pasamos a una emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, algunos bloques de la oposición, hoy estuvimos trabajando con Rafael Gentile y Proyecto Sur, estamos tratando de escribir un proyecto alternativo y diametralmente opuesto al planteo que hizo el PRO en su, en su ¿Se proyecto. En qué cosa? Nosotros creemos que no puede haber delegación de facultades, es decir, si hay una emergencia tiene que hacerse con los recursos y dentro de la ley, no por fuera de la ley me hace acordar a los planteos que se hacen desde, desde el lado que se critica, es decir, el PRO critica mucho al gobierno nacional, pero en definitiva escribe una ley muy parecida a la que estábamos acostumbrados a que nos mande el gobierno nacional a la Cámara de Diputados. Entonces, no delegación de facultades, sí buscar financiamiento alternativo para el bache financiero que existe y después un plan de negocios de negocios en el mejor sentido, porque el destinatario final de un negocio como una explotación es el usuario. Y vuelvo a preguntar entonces ¿Es lo, lo de antes. Y el, estamos el, el, de tiempo el tiempo es el primero de enero, es decir, 31 de diciembre terminan los subsidios nacionales, nosotros sí. tenemos que encontrar con recursos propios, cubrir ese bache. Nosotros con algunos bloques estamos planteando genuinamente con nuestros recursos cubrir ese bache, pero ese bache es lo mínimo, lo menor. El sistema de subterráneos requiere mucha inversión, requiere mucha inteligencia, requiere bache, mucho cuidado. Si el bache para que siga funcionando... El Como papel, estamos, que es sí, malo. Exactamente. Es para decir, que el primero de enero no se interrumpan los Esa otros, es no, la no emergencia. Eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer que la emergencia no sea peor que lo que está hoy. Ahora, le vamos a decir al gobierno de la ciudad, tiene un plazo muy corto y razonable para traernos una idea de cómo creen que hay que explotar el sistema de subterráneo en beneficio solo de los usuarios, Perfecto. no de las concesionarias ni de los gobiernos. Rafael Gentili, Proyecto sí. Sur en que está trabajando en esto. Primero esta. celebro que escuchar a alguien del PRO que tome el discurso antiprivatizadoras, ¿no? Antiprivatizadas. que no, eh, eh, reconozca Y que reconozca, y que, reconozca eh, que se hicieron para, para enriquecer a los concesionarios, más que para beneficiar al usuario. Es un, es un avance para encarar justamente lo que hay que hacer con el subte. Hay, como decía Fernando, nos hizo, Macri nos hizo perder un año, nosotros desde marzo tenemos un proyecto como Bloque Proyecto Sur para hacerse cargo del traspaso del subte, dejando a salvo todos los derechos de la ciudad de reclamarle los dineros que considera la ciudad que la nación le debería para que vaya a la vía judicial, como hacen otras provincias cuando tienen algún reclamo de dinero, pero no evaden sus responsabilidades, en este caso de hacerse cargo de un servicio como el subte y cumplir con algo que firmaron. ¿tá? Eh, no lo hicieron, no lo están haciendo ahora tampoco esto están haciendo, No están continuando el acta, no están aceptando el traspaso Están tomando por asalto el subte Están diciendo, el primero de enero nosotros desembarcamos en el subte Como si no existiera un acta Eso, así como está, lo único que hace es beneficiar a Metrovías ¿Por qué? Porque rompe el contrato de concesión que el gobierno nacional tiene con Metrovías. Y a Metrovía le quedan formalmente cinco años del contrato de concesión. Entonces, Metrovías, que se tiene que ir del subte porque debe plata al Estado Nacional, a todos los contribuyentes, porque se ha usado, se ha llevado plata de los subsidios para beneficiar a sus empresas, no al subte. Ahora resulta ser que con este mecanismo, nosotros, todos los argentinos, podemos terminar pagándole una indemnización al Grupo Rollo, ...por esta manera es decir, no habría que pagar. rara ver, en que Macri, en vez perdón, de sentarse perdón, con el Gobierno Nacional... Sí, perdón, ...a firmar el acto... Te, perdón por la interrupción, sí. a ver si te interpreto. Vos decís, no habría, primero, no habría que pagar indemnización, no, ¿correcto? Indemnización? Bien, o sea, primero no. Si eventualmente hubiera que pagarla, a ver, no habría no, que hacerlo, bien, primero. Problema, la pero... segunda que estás diciendo, me parece a mí, si te entendí bien... ...es que no solo no habría que pagar indemnización, sino que la empresa... ...debería eh, poner dinero... Claro, si vos analizás, digamos, ¿qué faltó del proceso de traspaso? Sí. Faltó que ahí donde el contrato de concesión dice Estado Nacional, sí. hay, hay una adenda y diga, léase donde dice Estado Nacional, Estado de la Ciudad. ¿Para qué? Para que el titular concedente pase a ser el Estado de la Ciudad y no el Estado Nacional. Sí. Porque ese contrato fue celebrado entre el Estado Nacional y Metrovías. Uh -huh. Entonces, ahí el Estado de la Ciudad asume todas las obligaciones del Estado Nacional y puede hacer, por ejemplo, sacarle la concesión a Metrovías. Sí. Hacer una investigación y sacarle por incumplimiento de Metrovías una concesión. E incluso reclamarle dinero a Metrovías porque, mira... Vos fugaste ganancias, aumentaste los costos con tus propios proveedores, que son tus propias empresas. Sí. Diferente mecanismo, una investigación. Nosotros algunos pistas, ya de eso con la información pública que hay. Seguramente una buena auditoría sobre la empresa va a descubrir muchas otras cosas, porque la verdad es un desparramo lo que han hecho todas las empresas concesionarias ferroviarias. No te cuento lo UOF, 10 veces peor. Eh, y no están haciendo eso. Como el gobierno de la ciudad no dice, me voy a cargo del subte, la llamo a Randazo y le digo, che, queremos firmar el traspaso. No hicieron eso. Están desconociendo el acta del 3 de enero. Es como si no hubiera existido. Entonces van a seguir. Por eso es, el 1 de enero se hacen cargo del subte. ¿Por qué? Porque el subte es propiedad de la ciudad. Entonces lo que están haciendo ahí es desconociendo la relación jurídica que hay entre el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad. No, me extraña escucharlo porque en realidad... El, el acta de traspaso es un acta que tiene que ser completada con una ley de la legislatura que lo acepte es lo que han dicho todos los bloques y lo hemos dicho en la legislatura Pero el proyecto la discusión nos dice. del momento sí la discusión es no, no, el proyecto dice claramente que se acepta el traspaso y que no, pero no, menciona, se faculta el acta. no base. menciona. el acta, no, menciona no, no, no, menciona no, traspaso. no, importa, pero está aceptando el la ley y nacional. El coherente no, aceptando no, no, no, no, el acta. no, El no, no, no, no, tiene la no, que tiene una ley. no, no, hace el no, no, se hace cargo del subte. Sí, acepta el traspaso. no, no, no, no, no, no, no, no, no, que acepta el no, no, no, no, no, no, que que no, se puede discutir que el acta está traspasando los servicios y que a partir de la fecha de vigencia de la ley, este entra en vigencia la responsabilidad del gobierno en la operación del, del subte o en el control del operador. Esto es indiscutible. Ah, se está sí. declarando la emergencia hay, hay, hay, por 5 años. Ahí más o menos por ahí. Eso sí, sí. es una no, discusión, el, es como discutir si la ventana es la ventana. Las consecuencias legales, porque las consecuencias legales después es se paran. otro tema. No, pero se pagan, después se pagan Por supuesto, las substancias tema. Si sí. nosotros queremos hacerlo prolijo, el, el 3 de enero se firmó un acta muy desprolija, ¿sí? Tal es así que llevamos un año de conflicto. Si fuese prolijo ya estaríamos todo ordenado. la ciudad de Buenos una Aires trabajando de, en los subterráneos y sin embargo no. Una acta Ay, te, Bueno, pero está todo sí. desordenado y se hace un año no sabemos esto. quién administra el subterráneo. Lo que estamos diciendo sí es, miren, si el acta del 3 de enero lo que hizo fue decir, se transfieren las responsabilidades, todas las responsabilidades toda la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo ratificamos, en el proyecto de ley que enviaron ustedes a la legislatura no lo dice. Tiene muchas podemos... otras cosas más, pero lo podemos, dice eso. lo podemos decir. Entonces lo que le podemos decir, entre otras cosas, al, al Ejecutivo es, inicie una auditoría para saber si la concesionaria que tenía firmado un contrato de largo plazo entre el Gobierno Nacional y la empresa para la explotación de subterráneos cumplió o incumplió. Ahí voy a lo que decía Rafael. Sin cumplió, en realidad no hay que pagarle nada, es más, hay que echarla. Hay que echarla con causales. Lo ¿sí no leímos muy bien. Hay dos cosas más que son muy preocupantes. La segunda que pide el proyecto es facultades extraordinarias para aumento de tarifa exclusivamente a cargo del Poder Ejecutivo sin audiencia pública. Los derechos de los usuarios y consumidores. La tarifaria es del Poder Ejecutivo. Sin audiencia pública. Las, la, es otra los, cosa. Derechos, los derechos de los usuarios y consumidores muertos. Eso es otra cosa. Contratar y conceder la concesión del servicio público sin las debidas. Este, trámite que establecen las leyes. Sin, ¿Sin la idea, son? intervención de nadie. Sin intervención de absolutamente o sea, una nadie. A, tercer, a mejor, mejor, Sin intervención Estudiamos diferentes directa. facultades. Y en, y en tercer lugar, que es lo, lo preocupante, de una diferentes ley de ánico. 81 artículos, solo tres tres hablan de los derechos de los usuarios y consumidores no del tanto. subterráneo. En cua, son de hecho, tres muy buenos artículos. A lo mejor me parece que las garantías... los de los usuarios o ¿Y de qué manera están escritos? Los derechos de los usuarios son inherentes a los usuarios, aunque lo diga no, esta no, no, ley eso, o aunque no lo diga la ley. A ver, <ríe> aclaremos una cosa. Hay una cierta este, doctrina del declamacionismo. Los derechos de los usuarios son tales por su naturaleza, no porque lo dice esta ley. Bueno, pregúntenle a Metropolitano. De puedo, hecho ya hoy vamos a los derechos de, de los usuarios son los que emanan del, decir, para, del, del perdón, objeto perdón, y perdón, del contrato de concesión. Perdón, perdón, dos segundos. Si me voy del subte a otra cosa. Eh, derechos de usuarios, minería, por ejemplo. Sí. Uno puede decir que es inherente es la opinión no de las comunidades... No, no, pero uno puede decir que es inherente... Que las comunidades locales opinen. Está bien, pero no son Ahora, usuarios no es lo en lo mismo... caso, son comunidades, etcétera. El usuario de un servicio sí. público es la persona que utiliza el servicio. Bien. Y tiene como tal derecho, porque está pagando una, un, un precio por su servicio, y además sí, no. por un servicio estar, público, que no y estaría es. Estaría mal, perdón, y estaría servicio. mal establecer explícitamente audiencias, no. por ejemplo. El tema de las audiencias, yo creo que acá Teniendo hay que entender cuál es el todo a favor de del esta parte de la concesión. Uno puede tener Mucha arista polémica de leer la ley. Por supuesto, yo lo reconozco. Hay soluciones que por ahí no son compartidas. Pero hay cosas que no podemos discutir que existen. Primero, estamos aceptando la transferencia del subte. Segundo, estamos declarando la emergencia, es si decir, estamos declarando en crisis el subte por cinco años. ¿Qué significa? Que la declaración de emergencia, como yo declaro la emergencia habitacional o la emergencia en el sur de la ciudad, etcétera, o en un área, implica que el Estado no tiene que justificar que las contrataciones son urgentes, no hay delegación, ya sí. objetiviza no, la crisis, ¿me Elio. entendés? Es decir, yo Elio. para contratar, en la ley de contrataciones hoy, yo puedo hacer contratos urgentes, supongamos, yo rescindo el contrato de Metro supongamos es que eso fue ¿Qué fuera... es un contrato a, urgente? A ver, cuando, ¿Cuánto cuando, tiempo? De, hay artículos de todas las leyes la ley leyes nacionales Poder Ejecutivo. Y, y, y, y, así, ¿Pero si cuánto no tiempo es? De no tendría que decir nada de la ley. Es una cuestión semántica. la ley? Cinco años. ¿Cuánto demora? La emergencia cinco años. Cinco años se pueden hacer contrataciones. La ley dice... Pero ya se pueden no, hacer no, eso. No, perdón. Estamos, dice, estamos hablando, perdón. ¿En el plazo de contratar? ¿En cuánto hay que contratar? La, ¿O el de plazo de durará el contrato? La, la ley no, de contrataciones no, no. ¿cuál ¿cuál de la la ciudad? Ciudad? Hay dos cosas diferentes. Son la cosas ley de contrataciones ¿no? de la ciudad Ahí, te dice lo siguiente. Sí. Que para contratar el principio sí. general es la licitación pública. Bien. Que hay en determinadas situaciones donde la licitación el, puede ser ver, privada. Perdón, yo fui funcionario público. ¿Cuánto tarda en la ciudad sí, la...? en una licitación internacional como el Sulte, no, no. sí, te puede llevar dos años tranquilamente. No, no. Eso, A ver, ¿qué, sí. ¿qué estamos hablando? Para, no, y sí, hay, no tenés es, que no armar que, los pliegos. No se pueden... Tienes que... Claro, vos eh, que de, ah, el servicio. Hablando, ¿Vos pensás que tiempo. Estamos hablando de tiempos. Empezamos hablando de tiempos. Y acá hay tres tiempos diferentes. Uno es... ¿Cómo se endereza un traspaso sí, que viene complicado? Bien. Garantizando los recursos desde el Estado, de la ciudad, tiempo. dinero de los contribuyentes... Ah, segundo para poder, tiempo... Segundo tiempo, ¿cómo mejoramos lo que ya está construido? Bien. Con la inauguración de las cinco estaciones que faltan y todo. ¿Cómo y, eficientizamos ahora, eso? Esto parece rugby. Y el tercer tiempo es... ¿De dónde sacamos la plata para hacer la todas las obras del subte que hace falta? ¿Y quién lo gestiona? Quién lo gestiona? Quién lo gestiona? Entonces, para, tenemos... Que diferentes tiempos, entonces lo que, lo que tenemos que resolver de acá a, a fin de año es la primera parte. Y esa primera parte pero nosotros, pero tenemos requiere resolverlo todo, cosas muy simples. No, es que ese no, es el problema. No, cosas muy simples, pido, porque el proyecto lo ver, mezcla. cosa muy simple Tenemos que resolver. Sí. Fácil. ¿Cómo yo, le damos la plata? Y ahí hace falta 500 minutos. Vos la que dinero. yo después no. te doy la ese, plata. Ese, ese es el problema. No, no. Pero yo le <risa> poner... voy a pedir disculpas a los tres. Hablamos de tiempos ahí. Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, el cuarto no existe. Gracias, en serio, <risa> gracias y gracias a vos. por el debate. Gracias a vos. Ya volvemos con Hermes Wiener que se lanzó a la candidatura presidencial para el 2015.